Tras la muerte del joven Wadi de los Santos de 22 años, tras supuestamente haberse lanzado a una piscina en una cabaña turística de esta ciudad de San Francisco de Macorís, familiares han mostrado inconformidad con la versión establecida por las autoridades. La mañana de este martes, el padre del hoy occiso Juan Santos Sarita presentó querella formal para exigir una investigación. Eh, voy a la fiscalía a poner una querella formal.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 Todavía los no han salido, pero fue eh, que a ver, eh, eh, muerto a decía que, que fue que lo mataron, un 90% lo fue que lo fue asesino. Ay, había ni que cuatro y cuatro y, y que depuraron, ni que porque declararon, porque ellos tienen que ser investigados y sometidos a la justicia. Esa gente tiene que ser obligado. Recordamos que el cadáver de De Los Santos fue hallado flotando por las personas que se encontraban en el lugar. Para NTN. Su noticiero regional, Joan Paulino.